esta es la entrada del centro ceremonial la cruz para el Arte. aquí, luego, luego después de la reja hay unas escalinatas aquí vas descendiendo y en tu lado derecho vas justamente a donde están los guardias el comandante guardia y todos los que se hacen cargo de cuidar este Centro Ceremonial, el último de Felipe Carrillo Puerto, la Cruz Parlante. ahí al fondo es donde están los dignatarios mayas, ahí está también el comandante guardiano y esta es la entrada de la iglesia, como dice el letrero. Nos está explicando comandante, que el de la comandante de la guardia de La Cruz Parlante nos está explicando que el 30 de abril empieza la fiesta, la fiesta. La fiesta. este mayo. Va a estar formalmente el día 3 de mayo, el día 30 es la alborada mm. y es cuando el, hacen ceremonia también. Claro. Y bueno, ya esta es la iglesia, donde se hace dos veces al día, todos los días misas, eh, especiales, una ceremonia muy singular, ¿no? maya. ¿Dónde estás? Justina vas? Ella es Cándida Mai, y viene de Campo Colché. ¿Y tú, mamita? Doña Justina. De Campo Colche. De Campo Colché también. A él les toca eh, este, esta semana de guardia, ¿no? Porque se van turnando aquí con, con Severiano, el comandante sí. Ellas son parte de la guardia que se establece cada semana ¿sí? Se van rotando de varios pueblos uh, ¿Cuántos pueblos vienen acá? Son 13, 13 grupos 13 grupos De Pichil, Campo Colche de Campo Colche De Señor Señor Suco eh, Campo Tuzik Facil y Chulá Chulá también y, viene para acá. Viene también. Obon acá. Peach. Este. Mm. San Francisco. ¿San Francisco a qué? Y. y, y, y, y, y, y Umay, Umay también Umay, viene y, para acá. También Chancá de repente. Chancá eh, de repente. Y sí, este. Nohka. Nohka. Eh. Son todos esos pueblos buenos donde viven este, en los generales, donde viven los comandantes, cabos, etcétera y les toca eh, venir uh, 15 días y, y una, semana. Una, semana, una semana cada club. una semana cada pues. sí. sí. cual la lugar. guardia esto es parte de lo que representa al municipio de Felipe Carrillo Puerto y bueno obviamente los ancestros mayas eh, como bien dice Eliseo fue uno de los últimos este, centros ceremoniales, centros ceremoniales ¿no? eh, mayas que están establecidos aquí en Quintana Roo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y este es Centro Maya, Quintana Roo, Mesa Política. Estoy con mis compañeros Eliseo Baena y Fonciano Martínez Quivel. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes, amigas, amigos. Jonathan, bienvenido de nuevo cuenta. ¿Dónde estamos, Bienvenido, Ponciano? Jonathan. Estamos en el, pues en el corazón histórico de la, de la nación indígena, en el, la Cruz Parlante. En el, en el Centro Maya. En el Centro Maya. maya, de centro maya. maya. Realmente <ríe> aquí fue donde pues fue el último reducto rebelde indígena y aquí fueron donde se atrincheraron los, la, la tropa indígena que estaba sublevada en ese tiempo. ¿no? Obviamente fue porque acá fue donde se dio un fenómeno, eh, quizás provocado, quizás sugestionado, pero acá fue donde la cruz empezó a hablarle a, hablarle a, la maya, a los, ¿no? donde aparece la cruz para primero donde, aparece, la, no, cruz aparece y, la cruz y luego según sé la historia eh, venían a rezarle o a orarle a la cruz y de pronto se empezó a hablar a dar cruz. indicaciones Así ya no es. no no solo vengan a rezarme sino obedezcan o sea, lo que les digo Y... <ríe> y, y, y... No sé si sea real porque a nosotros nos contaron hay en alguna muchas ocasión, versiones, ¿no? hay muchas versiones, dicen que en alguna ocasión descubrieron que era alguien que estaba detrás El de la ventríloco. cruz y que les estaba diciendo lo que, lo que hicieran para ganar batallas. ¿o no? Pues sí, realmente la, las condiciones anímicas en ese tiempo de la guerra requerían de mucho valor, armamento y obviamente un sentimiento de que nos mueva de fe. De, de, fe, de, fe. de fe y ese sentimiento fue lo que la cruz acercando ya. Hay tres cruces ahí. ¿Qué representan? Pues se maneja siempre de que ya ves que se habla siempre de ah, un, un triunvirato, no una, una triple alianza, una bueno, hasta en las cuestiones religiosas siempre se habla en tres, de tres este puntos, ¿no? Ahí están las cruces. En estas cruces vamos a, a detenernos un ratito para poder platicar a nuestro el análisis que hacemos eh, en, este, en esta mesa política, ¿no? Así y, es. Y vamos a bendecirnos un poquito con estas cruces, ¿no? Sí, la verdad es que es, es un sitio pues muy especial, muy particular para... Claro. De mucho respeto para, poquito, para ¿eh? nuestra gente, de mucho respeto para quien viene en el afán de entablar un diálogo directo con, ahora, ahora sí que con Dios, ¿no? los que son creyentes en eso y los, los que buscan tranquilidad también de otra manera. Vean ustedes el espacio precioso que significa aquí la Cruz Parlante, árboles de, de guaya, de mamoncillo de Ramón, de ceiba, caobas, caobas las limonarias que nos hacen un arco natural aquí para llegar hasta la parte que es el cenote ¿no? sí. la verdad que muy tranquilo el trinar de los, de los pájaros y todo es sumamente hermoso pues con esta ¿no? buena energía que, el, que nos, nos atrae este lugar que es el centro ceremonial de la Cruz Parlante vamos a hablar de lo que ha acontecido recientemente, ¿Qué te parece Chano ayer eh, 19 de abril, el 19 de abril de 2023 en Cancún se reunieron los tres líderes estatales del PAN, PRI, PRD, como para dar así el banderazo de, de salida de, de esta alianza y refrendarla además públicamente de esta alianza que, y digo, es una lástima que los medios de comunicación, y, e incluyo el mío, porque digo, ya cuando me di cuenta ya lo habían publicado mi gente este repitieron las palabras de ellos digo repitieron las palabras de ellos voy a, voy a citar textualmente es como un tipo boletín aquí lo, lo tengo a la mano como un tipo boletín se repitió lo que ellos decían dice PAN, PRI y PRD inician trabajos de acercamiento para conformar la coalición Va por México analizan la posibilidad de construir un proyecto en pro de los quintanarroenses que permita transitar en conjunto en el próximo proceso electoral 2024. Ojalá hubiera sido hace años, amigos. ¿eh? Pero o sea, eso es mentira. Es que, a final de cuentas, o sea, Jonathan Ponciano, eh, la cúpula sí, que se encuentra en otros lugares es quien define la estrategia a seguir y, y la forma de alianzas y, y la forma en que van a designar a sus candidatos en los diferentes municipios. ¿no? No. O sea, pero además hay una cosa muy importante, que estamos asistiendo a los funerales de la, de la, <risa> de lo de, de, del tiempo parti, de partidos en el, en el país. ¿no? O sea, ahorita creo que es tiempo de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía es la que debe de marcar los ritmos, los rumbos y los tiempos. Los partidos políticos, bueno, hasta, ahora, hasta ahorita dependemos de los registros partidarios no es para participar, las franquicias, para las poder franquicias pero entrar a la contienda. creo que ellos mismos han prostituido esto porque de repente ves a dirigentes de un partido dirigiendo a, a un partido diferente que eran antagonistas antes y así se van. Pues ya no hay esa ideología partidista. La ciudadanía ya los identificó. La gente común y corriente, la sociedad civil, ya se dio cuenta de que ellos tienen una un interés muy diferente a las a, a las necesidades de la comunidad, al, al, al interés común de, común de la de Así es. Entonces yo veo muy difícil sí. ahorita de que y no lo veo no lo digo nada más por esos tres partidos lo veo hasta por los el partido supuestamente oficial que es Morena Verde y, y del claro, PT tampoco están cumpliendo con sus pero pero yo quisiera circunscribirme a esta, a estos tres partidos porque son los que hicieron la presentación ...el 19 ah, ¿sí? de abril en Cancún... ...que por cierto iba a ser en la zona hotelera... ...y luego lo cambiaron al centro de la ciudad... ...estos partidos de verdad... ...que me parece... ...o, o estos líderes me parece que, que... les gusta hacer... ...una especie de títeres... ...y voy a explicar por qué lo digo... ...de manera tan... Eh, ...tan aguda o tan dura... no ...tan descarnada... Eh, pero, ...pero es real... ...a ver, vámonos a, elección, a la elección del 2021... ...en la elección del 2021... Los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD respondieron a los intereses del Partido Verde y de Morena. ¿Qué hicieron? Pues participaron en esa estrategia o estratagema de fraccionar el voto, de dividir el voto, de pulverizar, pulverizar el voto. Lo. Poniendo, por ejemplo, en Cancún. En Cancún no permitieron que hubiera la alianza PAN-PRD-PRI. ¿Por qué? Porque no le convenía a Morena y al Verde. Sí, le, le, le iba a hacer sombra a, a la que sacó el gobernador y que era obviamente el proyecto. La, el proyecto para la gobernatura del partido verde y de Morena eh, lo mismo sucedió en otros ayuntamientos pero en la mayoría sí sí mantuvieron la alianza porque les convenía sobre todo al PRI que en Quintana Roo cada vez estaba más pulverizado sí, más, sí, más ya casi más desaparecido inlumido, y el Sí, de Miseria sí, eso está. qué hicieron en el 2022 en el 2022 le cierran el paso a Roberto Palazuelos, el PRD, con esta famosa encuesta que nunca, nunca dieron... O, a conocer. O, o, a, Ni discutieron quién la hizo. Ni discu sí. discutieron quién la hizo. Y donde el propio Roberto Palazuelos denuncia que el PRD se vendió, o sea, específicamente su líder nacional, Jesús Zambrano, se vendió por 139 millones de pesos para que no sea él el candidato y dejar a Laura Fernández. Este tipo de acciones han sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, la cúpula en los diferentes partidos eh, eh, realizaba los acuerdos y quienes ahora sí que eh, soportaban todos los embates pues era la ciudadanía, los, los claro. electores aquí, ¿no? Y te ¿Y, hablo de Carrillo Puerto, por ejemplo. Y el PAN hizo lo Sí, lo grave es de que la ciudadanía no hemos podido diseñar una estrategia o un andamiaje que permita que seamos los ciudadanos eh, sin un partido definido, aunque tengamos que usar la franquicia o el membrete de algún partido pero condicionando, que sea al revés, que sea la ciudadanía quien diga, ok, con este partido, con este membrete quiero ir, pero no vas a hacer lo que tú digas como partido, sino queremos hacer nosotros lo que digamos como ciudadanos. Pero es muy difícil, utópico, es algo muy <risa> utópico, <risa> Así, no, no existe una estrategia. Bueno, por muchos años se ha soñado con eso. <risa> sí, no, yo y me seguiremos, acuerdo. Sí, seguiremos, seguiremos. ¿no? Los tiempos del de doctor Nava, por ejemplo, de San Luis Potosí, de Correa Racho en Yucatán, de mucha gente que... No existía todavía este, este fenómeno actual y ellos muchos años atrás, 40, 50 años atrás, ya habían empezado a, a convocar y a arrastrar a la ciudadanía. Desafortunadamente claro. esos movimientos ganaban en un momento dado y se, se, dis, se disolvían y se perdían la, pero, la esencia. De pero la... fíjate, el actuar precisamente de los que integran las instituciones, hablando de partidos políticos, ha derivado en eso de la pérdida de la esencia de ese partido. En Carrello Puerto, hasta hace algunos años, había un voto duro que tenía el PRD, un voto duro que tenía el PRI y un voto duro que tenía el PAN. Sí, eran bloques bien definidos. Y, y en la actualidad ninguno tiene no, ya no tienen... la certeza de sí. contar con un número Pero X es que esos bloques electores. también, ya se murieron muchos. Entonces, esta generación nueva nunca formó parte de ninguno de esos bloques. Claro. Y están no. como las hormigas, cuando les mueves el hormiguero, no... Jalan para acá, jalan bueno, para allá Incluso el partido que está ahorita y Incluso en el poder, Morena no, no puede presumir de ellos, tener una no. militancia dura o un ejército No, no, no, no pero no, no, no, el verde no, sí no, puede presumir de que tiene una estructura y que esa estructura está no, bien financiada no, y que con esa estructura puede pues sí reconocer El verde ante lo que le sucedía con anterioridad ahora se está pero, pero preocupando hay que y ya por va o sea, Obviamente sí. los gobernadores Félix González Cantor y Roberto Jorge Angulo son los que le dan la fortaleza suficiente al Partido Verde para que eh, se entremezclen funcionarios públicos, eh, participantes de, de, de, de elecciones eh, que ganaban regidurías, diputaciones, sí. presidencias municipales. Uh -huh. ¿Y qué sucede cuando meten a la cárcel a, al gobernador Roberto Borges no, y, y prácticamente Félix queda un, pegado a la pared ante la llegada de Carlos Joaquín al poder, pues los Verdes se encargan de sumar a todos esos que manejaban las estructuras del PRI los suman para sí. Tuvieron la habilidad tuvieron ah. esa habilidad y entonces y con el miedo que existía de que cualquiera pudiera ir a la cárcel, pues se pegaron al niño verde ¿Sí? y entonces, y, y vieron una tablota de salvación. Eso es lo ¿no? que el Partido Verde consiguió con estos líderes de estructuras, o de activistas, o coordinadores, suma obviamente toda la estructura que el PRI ya había por varias generaciones consolidado en Quintana Roo, y es, sí. esa es la misma estructura que le proporcionan a Morena para que Morena gane y se posicione de Quintana Roo. La realidad es que el Partido Verde está bien posicionado por encima de cualquier otro partido político. Y por eso es la segunda fuerza política en Quintana Roo. Ese es el trabajo que hizo ya de manera eh, objetiva, de, de muy fuerte, pues, en esta elección pasada. Sí. Que eso le significa incrementar el número de votantes en su favor y, bueno, eh, organizar las diferentes estructuras a través de los delegados que trajeron de otro lado, de Guerrero, de Veracruz, etcétera. Gente que... Eh, con mucha sapiencia en ese, en ese tema y bueno lograron conformar varias estructuras que esto les está significando que, que se vayan para arriba ¿no? ahora también hay que analizar de manera muy detenida el fenómeno del Partido Verde el fenómeno del Partido Verde yo lo veo desde que nace me llamó la atención algo okay. el, para allá, para me llamó la momento. atención el romanticismo de pues pugnaban por la cuestión de la naturaleza de ah, sí, la bueno. conservación de, de la protección del medio ambiente y todo eso y bueno Ideológicamente no tenía, no tiene definido un, un rumbo social, un rumbo político. Pero eh, se va posicionando, como tú dices, y actualmente podemos verlo de que no está, sus principales representantes del Partido Verde realmente ahorita, realmente ahorita no este, no son ninguna, ni, no tienen ningún liderazgo social. Claro. O sea, no representan a nadie. Antes. Si tú me hablas de un tajonar, de una johanet de todas las que tienen posiciones políticas dentro del Verde, Elizondo, no sé quién es más, pues gente completamente desconocidos para la sociedad. Sí, claro, no. O sea, pero bueno, ¿cómo se posicionan entonces de esos de esos escenarios, de esos espacios de toma de decisiones, bueno, de gobierno? yo ya lo he dicho otras veces. Que realmente el Partido Verde funciona como un corporativo, empresarial, ah. en donde contratan a sus eh, representantes populares o los que quieren que sean sus representantes populares y están ahí en esa élite política que ellos mismos han creado y que cosechan con mucha estrategia empresarial para pues obviamente para lo que les interesa no definitivo porque ven ven la política como una empresa realmente pero luego no tienes dónde reclamar porque antes eh, quienes eran los que ocupaban cargos de legislativos o de funcionarios dirigentes sociales que a lo mejor no dieron buenos resultados Pero eran dirigentes sociales que tenían un contacto directo con, con la sociedad Bueno, ¿no? pero yo creo eran que es, es la diferencia del verde con los otros partidos políticos Sí, ¿no? pero a quién le reclamas, por ejemplo, ahorita si algún funcionario Un diputado de esos que, que pusieron por el verde o sea, ¿quién, pues, ¿Quién le reclama si nadie lo conoce? <risa> <risa> <¿No>? Inclusive <risa> nuestra diputada aquí en el, en el, ver, por ese distrito, Anaí Ni ella conoce ni nosotros la conocemos entonces de alguna manera eh, no hay, de hecho, hay el interés de, a el norte el a a, Juárez, además, entonces, le interesa Benito Juárez además entonces creo que debe haber identidad, ¿no? de la persona que te va a representar a nivel federal o a nivel estatal o municipal, debe haber identidad con la gente, precisamente por lo que comentaba Ponciano. Bueno, quisiéramos conocer a todos nuestros gobernantes, quisiéramos Conocer a todos nuestros representantes populares para que de esta forma podamos interactuar con ellos y podamos coadyuvar en un momento dado en las acciones que ellos emprendan en beneficio de la gente, ¿no? Pero, claro. bueno, a veces no se, no se logra eso. Volviendo ¿no? al punto, eh, y para terminar el, el análisis que estaba haciendo sobre las elecciones del 2022, ¿qué pasó con Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano arropa a Roberto Palazuelos, pero también empuja el la operación política electoral de, de los verdes y, de, y, y quizás hasta el gobierno en turno en ese entonces sí. y consiguen eh, que Dante de Gaurra Nauro le, le pida a Palazoros que sí, no sea se candidato lado. que se haga que un se lado del y ponen a José Luis Pech Vargas que José Luis Pech Vargas sabemos que fue un caballo de Troya que, que realmente él ni quería ser candidato de Movimiento Ciudadano ni tampoco quería Dante, porque en la foto oficial donde presenta a José Luis Pech, si tú le ves la cara a, a, a Dante Delgado, o sea, estaba súper encabronado. Súper encabronado. No le quedaba de otra. No le quedaba de Era otra. Era la única porque, carta que tenían. Pues yo creo que ahí metió las manos hasta el propio presidente de la República, ¿no? Pues es que yo considero también que el fuerte de, de José Luis Pech no es la política. No, claro es otra que no, cosa. No, no. ¿no? Él, él es muy buen académico, nada o sea, más. Muy no, y aquí hay otra cosa que acabas de mencionar, Jonathan. Metió la mano el presidente de la república, yo creo que el presidente tiene metido las manos en, en todo. todo, y en <risa> todos <risa> los partidos, del PRI, en el PAN, en el PRD, y en todas las, las cuestiones sociales y políticas que se dan en el país. Muchas veces le resulta, muchas veces se le complica, pero hay que reconocer de que... Pero además es una facultad metaconstitucional, sí. o sea, no lo dice la constitución, pero si soy el presidente yo tengo que estar metido en todo. Y, tiene que ser. Y, y no tengo por qué escribirlo en la Constitución y que me lo aprueben los diputados o la, o la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Así es. Pues bueno, esto es Mesa Política Centro Media de Quintana Roo, nuestro primer segmento. Vamos a pasar a una explicación que nos va a dar Alfaro Jan sobre... Él dice que aquí fue donde se encontró la cruz, tú decías que no. no. Bueno, lo que pasa es que el historiador es mi compadre. Yo muchas cosas no estoy de acuerdo con lo que él menciona, pero me tengo que cuadrar con porque él es el, <risa> el, el que sabe, ¿no? <risa> Entonces, este pero yo también he tenido oportunidad de platicar con gente antigua, vieja, y, sí. y todas coinciden en algo fundamental, que este es el sitio donde se pero en su contextura real, bueno, unos dicen el árbol estaba aquí, la cruz estaba allá y cada quien tiene su, poro, su propia ¿Entonces tú dices que estaba allá? O, o... Yo digo que estaba allá, mi compadre dice que ¿Allá estaba allá donde está la iglesia? Atrásito, sí Ah, atrás de la iglesia. Ah. Así es Yo por yo desde niño venía acá eh, Mi compadre llegó de Laguna Canal a los 12, 15 años cuando vino a estudiar en... pero yo desde los 4 o claro. 5 años andaba corriendo acá en este Está más chamaco sí. al faro que... Y tú decías ¿no, que <ríe> algo, no. algo del agua no? Que... Bueno, es que pronto, en realidad cenote... este es un cenote que por años, por años, amigos, tuvo agua, eh, se asolvó, lo han desasolvado. El, el escurrimiento natural del agua que viene de las calles aquí de la 69 y de esta parte de la Lázaro Cárdenas. Era un drenaje natural del de callejón. Ciudad. Pues viene, viene a converger aquí ese, ese escurrimiento. Sin embargo, podrán ver en la parte del fondo todavía hay agua y qué bueno, ojalá eh, sería... Fantástico que se desasolvara de nueva cuenta y pudiera llegar el agua hasta estas orillas, porque incluso hay, hay peces también hay vida vida este en este en este cenote ¿eh? claro. y eso es pues pues, parte. A Jan, ¿eh? Canul. Y después de Faro Yan Canul vamos a, a tener una entrevista ahí en el parque. este ¿Y que significa? Ombligo verde. Ombligo ¿no? verde, verde. Este, con la profesora María Teresa. Rosario Santana. Rosario Santana. Ah, profesora Rosario Santana. No sé dónde saqué María Teresa. Rosario Santana. No, pero sí, yo aquí sí estaría bien aprovechar este momento para hacer un señalamiento, este lugar que es un símbolo, es un símbolo inclusive de, de, de, del, del territorio del Estado de Quintana, sí. No solamente para la cuestión indígena, no ha tenido la atención ni, ni la forma de aprovechamiento más inteligente por parte de las autoridades. Los dignatarios mayas aquí siguen manteniendo sus tradiciones. Sí, como no. Pero desafortunadamente también los han mediatizado. Únicamente los han conformado con aparecer en una nómina mensual. Eh, sus usos y costumbres están reducidas también, también a una serie de... O sea. Ya ves que ves, ahorita hasta para las fiestas tradicionales les piden 70, 80 mil pesos para ah, realizarlas Esa sí, sí. es una triste realidad. <ríe> son son ahorita, cosas que si se pretende... Eso no existía, ¿no? No, y si te pones el, en, el, en el otro lado, es mucho, puede, es mucho más lo que puede... Es mucho más lo que debe exigir la, la comunidad, al gobierno, claro. y no esos 70 mil que supuestamente debemos de pagar. Bueno, es que... Se los pagaríamos incluso, con mucho gusto, pero también que nos retribuyan eh, todo claro, lo que nos está deben. Está considerado en la ley de justicia indígena el proporcionarle recursos económicos para sus fiestas, para sus fiestas tradicionales. Así es. Vamos con el faro ya Pues aquí es donde precisamente apareció la cruz parlante. Aquí en la orilla del cenote había una mata de caoba. Eh, fue donde este, en donde aparecen las, en la mata de caoba, la, la corteza de la mata de caoba, donde aparece la, cru, la cruz parlante. Pues a partir digamos de la aparición de la Cruz Parlante, eh, la, la Guerra de Liberación eh, fue, más, fue más intensa porque la cruz, la cruz como tal los alentaba a seguir en, su, en, esta, en esta guerra en contra de la, de la este, Casta Divina Yucateca, la Cruz Cenote. Pues bien, estamos en esta sección que... En, bueno, me gustan las tres, pero esta me gusta más porque hago preguntas. <ríe> y en la otra solamente lo cubramos. La sección de la entrevista, aquí en Mesa Política Centro Maya Quintana Roo. Y me gustaría que... El Eliseo Baena sea quien presente a nuestra invitada. Bueno, con mucho gusto, Maestra Rosario Susana. De verdad que nos da muchísimo gusto que usted haya aceptado la invitación para platicar y para conocer mucho de, de, de la vida... Eh, privada eh. de usted, ¿sí? sin, sin intimar. Y sobre todo <risa> también pues si se deja, ¿por de, no. de un gran amigo que fue Lázaro Blanco. ¿no? De verdad que para nosotros es gratificante poder conocer muchas cosas y que la gente, que la gente todos los seguidores eh, puedan conocer de viva voz, maestra, lo que usted ha hecho. Bienvenida. No, pues muchas gracias. Al contrario, me siento agradecida por esta invitación porque, pues, ¿por qué no? A mí siempre me ha gustado la franqueza y este y esta es una oportunidad creo pues la mayoría de la gente me conoce tanto aquí como Así en el es. medio rural es jubilado soy jubilada sin embargo este pues qué bien ¿Qué bueno, pero, pero es jubilada de, de, del magisterio ¿no? de la sí. grilla no no no de la grilla no. <risa> ahí hasta que uno se muere ahí hasta <risa> que uno se muere sí yo tengo 20 años yo la estaba escuchando años. de lejos hace ratito y le, y le decía yo a mis, a mis compañeros le digo esa señora es bien grilla no, seguramente no, Pues fíjese que no No, no, nomás que me lo gusta no, no, no, no. Pues ya, originaria de Yo soy originaria de Marquelia Guerrero ah, mira, yo, yo, soy, yo soy de Acapulco de Ah, pues todavía andamos Paisán, Sí, y, este, y yo llegué aquí a Carrillo Puerto en el año de 1972 que venía yo embarazada de mi primera hija, porque nos comimos la torta antes de las tres. <risa> <risa> ya, ya ves, <risa> ya ves, <risa> sí, tremenda. Entonces, este, pues ya mi hija nació acá, eh, aquí yo venía con nada más sexto año de primaria, y aquí se me dio la oportunidad, porque se abre por primera vez en Carrillo Puerto, la secundaria nocturna para trabajadores. Y la verdad yo no quería estudiar, mi esposo fue el que me dijo, yo no sé cómo le vayas a hacer, pero tú tienes que estudiar la secundaria. Ay, y yo no muy quería. Y el que, manda, ¿y el que mandaba era Ah Así es, en ese, en ese tiempo. Porque después se volvió la situación. Después. Y sí, estudié la secundaria Quintarrillo Puerto, terminé la secundaria y hubo la oportunidad de estudiar la, este, la universidad. Porque yo estudié en la UPN. Ahí me, me terminé la Ahí normal. Se, sí, se, terminé se, la no, normal. No. Y ya luego, como ya estaba yo trabajando en el Centro de Integración Social número 13, General Lázaro Cárdenas que era un internado para niños indígenas, hijos de campesinos. Era yo la auxiliar de cocina. Luego eh, termino la normal y gestiono, solicito mi cambio de clave, ya entro como maestra de grupo. Ah, mira. Sí. Luego, al poco tiempo de estar ahí, fui la directora de ese centro educativo. Ah, se armó la grilla, hubo mucho problema porque ya los trabajadores no querían responder a los intereses de los niños. Ya no más estaban viendo intereses personales. Y la verdad, pues yo, mi pasión era la educación y el bienestar de los niños. ¿Cuál, sí, ¿Cuál era el, el, que, el mayor problema con ellos? Es decir, sus si no, intereses personales cuáles eran? Que, que ya no querían trabajar, solo querían cobrar y lo, lo menos que podían. Pero hasta la ser. fecha sigue siendo... Bueno, sí, <risa> sí, pero, pero no es lo mismo que el niño llegue tres Ya Inventaron 4 horas un consejo técnico y inventaron... 20 y los niños los cosas. teníamos permanentemente a las 24 horas del día, sí, los 30 sí, mes, días del mes, durante los tres Se habla como que <risa> Entonces, pues, la verdad, y si estábamos devengando un sueldo, era para atender a esos no porque fueran hijos de campesinos, claro. son seres humanos. cómo conoces humanos? A, a la profesora Apunciano? Pues, <risa> pues, la verdad mi amistad siempre fue eh, con ellos, por la relación con Lázaro. Con Lázaro, eh, pues yo soy un poco menor de edad que ellos, pero ellos me mal encaminaron en la política. Te comentaba, somos de la generación de, de 68. A mí no me tocó estar en... Hay que explicarle a la gente quién era Lázaro. Sí, pero Lázaro sí, lo, sí le tocó estar. La D.H. Lo vieron, lo sintieron, y todos pues ellos nos transmitían lo que pasaba. Y en ese tiempo pues, no había chamaco que no sea rebelde. Y que no... Alguien decía ahí, no ser joven, no ser revolucionario. Es una contradicción. Entonces yo me integro con ellos y empezamos a participar en las cuestiones sociales, políticas. Y... Sí, Ustedes eran unos chamacos. Pero ellos éramos nos el no dirigían. Ahí conozco a, a Chayo, yo le digo Chayo. Y, este, y, y pues con Lázaro siempre dormimos en las cosas. Pero Lázaro no, de llegaba. los precursores de Pero los sí. movimientos. De comentaba, ella que, movimientos de izquierda. comentaba ella que Valentín Campa durmió en su sí. casa, Vallejo, Corteno Cárdenas. Bueno, o Salópez Obrador estuvo en casa de él. Pero ahí ya no durmió ya. No, el, ya no él le más no, pasó, más a saludar. pasó saludar a Lázaro. Precisamente porque estaban ya en, en el PRD y este ya nada más se tomó un vasito de agua, se abrazaron, se despidieron, pero yo no, no no participaba activamente en esas actividades, no me gustaba, además por mi trabajo, yo cuidaba mucho mi trabajo. Pero siempre ha sido activista, ¿no? Eh, sí, yo apoyé a mi esposo hasta el último momento de su vida, en todas las actividades. Mi esposo quedaba en silla de ruedas y había reunión, lo invitaban yo lo llevaba. ¿Por qué? porque él fue su pasión, la labor social, entonces al final muere eh, haciendo bueno, la labor social. Las, las activistas de ahora, o los activistas hombres y mujeres de ahora, son totalmente distintos a los de antes, y, y digo, ya sé que suena lógico, pero se han vuelto más fifí, ¿no? Sí, y, y además ahorita y ya no es aquella ideología que íbamos por amor a la patria, por amor a la... A la, a la gente, Como a la sociedad. Exactamente. Ahora sí es por amor. Ah, eh, por amor a lo <risa> económico. Nosotros anduvimos mucho tiempo recorriendo todas las comunidades del municipio de, de Felipe Carrillo Puerto. Mi esposo no tenía ingresos. La del ingreso era yo. No me da pena decirlo. No, él verdad. era el de las ideas. Y él, a él era a la mujer. así. Es. Maestra Lázaro así empieza es. con el Frente Cardenista. Desde, desde antes. De, antes. Es que este él, él de joven en México... Eh, participó con el grupo en ese entonces. Ay, no sé si era no recuerdo exactamente el nombre. No diga que con la Liga 26 de septiembre 22, No, no no no no, así, no, no, no, no, no, no, no, no, era otro el nombre con septiembre. el que él, con el que él empieza a participar, pero de manera clandestina, como decía Chano hace rato. Porque no, es era muy, porque era muy que ah, así es, así es. Ah. Y ya después él al final pues ya se se va con este Eberto Castillo. Eberto Castillo empieza ya a participar como partido político. Sí. Y ya luego se fusiona el Frente Cardenista, creo sí. era ándale. Sí. Y ya luego se fusionan Pesun, esos Pesun y PMS. Sí. Eh, ¿No? Y luego se integra el PRD. Realmente, sí. con Lázaro, sí. con Tomás, con Cirilo, con otros amigos Leonardo, nosotros fuimos los que formamos el Partido Comunista. El Partido Comunista siempre tuvo una gran nunca se legalizó, pero, eh, pues aquí tuvieron sus pues, células, eh, este Jorge Castañera, que fue secretario de Relaciones Exteriores, pues, había otros de Valladolid, y nos reuniones te digo André de Berto Castillo, eh, Estuvo Angel Carrillo, ¿Sí? de Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Valentín, Porfirio Muñoz Ledo, Paipel Sárdenas, pues nosotros formábamos parte de esas células del Partido Comunista, cuando será la fusión de la izquierda, se forma el PESUN? De buenos candidatos a la elección popular con Lázaro, pero había que darle sí, cierta legitimidad a los procesos en aquel entonces. ¿Sí? claro. Sí, ¿De claro. qué manera sí, claro. se la daban? De nada, como decías, eran unos perseguidos, de nada, sí, vigilando, sí, de andaban buscando. Y... Cuando Lázaro participa como candidato a la presidencia municipal aquí en el municipio de Perrillo Puerto, y tú eres testigo sí. y me consta de cómo se, cómo le ganaron la presidencia sí. a, a Lázaro, este no se las casas andaba, donde se contaban labor, los laboratorios, laboratorios le llamaban, se llamaban y aquí las a las trocitos salían. a una porque resulta que le avisan a Lázaro Lázaro sí. las casillas se están llevando al laboratorio que está enfrente del cárcamo donde está la sí, pepe aladito al cómo sí. cuando llega el con su bolsito bueno que era mío chico, chico, llega Entra, ah, aquí tranquilamente están las urnas abiertas, ahí está Chano, está Francisco, Francisco, que era maestro de la secundaria director de la secundaria, El, de Héctor, Héctor Vega, no, Rafael. En la elección anterior... esta para aquí, esta para acá, esta para aquí, esta para acá. A, no, ahí ponle, ponle a, a, a este, al, mal, al PRD, la al PRD, aquí bajarle, quítale la sí, de esa, manera, y, es de esa manera sí pero antes sí, la la principal casa que se encontraba era donde estaba el radio Ajá, ahí sí yo sí, llegué con sí, Laza, La de Pepe el, el, el la el de el Valle, Valle sí, Que sí, era de gobernación que Me venía a intimidar no? en mi casa por las Pepe del Valle Pepe Sí, ah, sí capaz de sí, con con el sí. Ahí el sí entramos es. con Lázaro, empujamos la puerta Y todos los dos, dos degrados sí. Y luego ya para salir Y había cuatro, estaba Héctor Vega Estaba Martín Muy extrañamente Pepe Valle Era un accidente automovilístico No, fue muy extraño porque Yo lo recuerdo, se estrelló contra el muro Contención, ahí creo que por, por Acumal si no me equivoco. Sí, por y, y él manejaba muy bien, sí. y no tenía ningún problema. Dicen mm. que se le cerraron. Se pues también andaba en. en pues poso, eh, eh, el, andaba por, el, por todos lados, este del sí, Valle, yo me acuerdo, ¿no? era uno de los principales operadores políticos de algunos gobiernos. Incluso y se habían no enlistado enlis, con el equipo compacto de Joaquín Henry Díaz, que él, él, él era parte de pero, en pero, pero ¿no? el, el más compacto. No lo querían porque le daba, al gober... entonces el gobernador Hendrix le daba tips muy muy fuertes, incluso de su propio equipo, ¿no? Y les estormaba. Pues. Sí. Les estormaba. Sí, Pero maestra, sigamos con la maestra. Okay. ¿Dirigente de los jubilados? Ahorita actualmente sí. ¿Hace cuántos años? Bueno, yo me jubilo en el 2003. Por eso tengo 23 años ya o sea, de jubilada. Estuve tranquila. Muy joven, ¿no? Cuarenta y tantos. Cuarenta y nueve años. Cuarenta y nueve años tenía. Porque en ese tiempo la ley de lista lo permitía. Una vez que cumplas 28 años de servicios, ya, te puedes jubilar. Claro, no importa bien, la, edad la edad que, que tengas. Y claro. Yo por eso es que me jubilo muy joven. Porque yo dije, ya, cumplí el tiempo. Y el trabajo que estaba yo desempeñando no me gustaba. Porque estaba yo en la mesa técnica como auxiliar técnico pedagógico. A mí lo que me gustaba es andar pa' aquí, para acá, con mi grupo, con mis alumnos. Y como se cierra esa, ese espacio en el, en el Centro de Integración Social, ah, pues me pasan a la mesa técnica. Entonces, ah, estará paquiturada. Entonces, actualmente eres líder de los jubilados. Ah, soy la delegada de la Unión de Jubilados y Pensionados del Lice. Hace como. 18, 18, 18, ¿no? 18 años. Él va a estar borrido, ¿no? <risa> sí. no, nada, Pero no, es es que de verdad sí. hay, hay que mencionarlo, De que ha habido una muy buena labor de la, de la maestra frente de esa organización de los jubilados, ¿eh? Sinceramente. Sí, porque al principio el maestro, que o sea, no es por hablar mal, ya murió y nunca se dio a hablar a espaldas. Pues era nada más las cuotas donde acababan de pensar. Y pues yo sí, por eso es que siempre sobresalía. A muchos no les gustaba mi forma de ser Hasta la fecha A muchos no ¿Y les ¿Cómo gusta. te llevas con la presidenta municipal, María Hernández? Mira, no te puedo decir que me llevo muy bien Tampoco me llevo mal Pero me da pena Y me siento muy decepcionada y Se lo puedo decir en su persona frente Porque la verdad No respondió a los intereses de la sociedad carrillo-portense. Nosotros teníamos otra otra perspectiva, pensamos que como es joven, iba a salir adelante, iba a participar. Pero bueno, lo que dices es muy general, es decir, no di dices mucho y no dices nada, ok ¿en qué no? ¿En qué no? Yo te voy a decir lo que hay. Por mi colonia hay muy mal servicio de calles, alumbrado y mucho vandalismo, la verdad. Yo sé que no es fácil combatir eso, yo lo sé, es difícil pero que haya la intención, que se vean las patrullas de vez en cuando, o sea, que veamos pues que sí hay la intención de medio atacar esa cuestión, pero no vemos por ningún lado. No, no sé. ella, hizo un compro, perdón, ella hizo un compromiso con los jubilados cuando andaba en campaña, de apoyarme impermeabilizar? a impermeabilizar el techo de la casa de jubilados, y no todo, una parte. Fui, me dio una audiencia, tardé más de dos horas y media sentada esperando, y me dijo, sí maestra, deme tiempo. Hasta, esto, bueno, te digo fue el año pasado. Dale tiempo. Y hasta sí lo que <risa> se vaya. <risa> no seas así. Y, y ¿vale? la verdad. ¿Es, estamos a tiempo de recomponer algunas sí, cosas. Sí, yo creo que sí. Que, yo creo que sí. Si se pone el interés, la intención y la disponibilidad, las ganas de hacerlo a lo mejor, a se mejor, se mejor es su gabinete no el que ha fallado, puede ser puede ser, pero oye si tu gabinete no, se no, está no, fallando, el responsable es el general hace... la hay sí, gente, sí, pero yo tengo una tropa que no me ya, Sí, pero, pero el trabajo. ayuntamiento tiene un secretario técnico y un secretario general que son los que oh, tienen sí. que ver que funcione el aparato gubernamental es verdad que si ya no cambia estos dos elementos, porque no le están funcionando ya es el error de ella no pero estos dos son los principales sí, sí, sí, responsables no son la... bueno, solo sabes porque el presidente municipal, claro ¿Sí? y, y, y de ahí se, se va toda una rama en donde tiene que sí, cumplir compromisos que como que este es ¿no? un... me enteré ella está en otras cosas es que que la, le... glamour, el glamour no tiene nada que ver con la goberna. No, le, le tocó a ella una etapa muy complicada en donde tiene que hacer política fuera de su municipio sobre todo porque pretende la reelección entonces ella tiene que hacer política en Morena, tiene que hacer política con la gobernadora, tiene que hacer política con los demás alcaldes, tiene que hacer política con los diputados para poder obviamente sostener una posible reelección. Y tiene que salir de recursos que no los tenemos aquí, sinceramente, ¿no? y, y probablemente ya te hable de manera general y te voy a decir una cosa por experiencia cada quien habla de la fiesta según le vaya. Claro. Y como a mí en esa fiesta me ha ido muy mal. <risa> le ha tocado sí, bailar la... con Mateo. Y además es Así muy sencillo. Es. La, la impermeabilización o sea, es súper económica. ¿Algún consejo, maestra? Para usted. Para no, para. No, usted, ¿no? Usted, ¿no? <risa> Nosotros no somos un con <risa> consejo. Bueno, ya. también para no, mí. No, no la... Bueno, mira, yo le tengo a Marí. <risa> yo a Mari, ¿sabes qué le aconsejaría? Que reúna su personal. Y, sí. Y que le rindan cuentas, que le informen qué estás haciendo tú. Cada uno, para mí, porque eso me lo platicábamos con Lázaro, debe rendir un informe mínimo mensual del avance, tener un plan de trabajo y rendir un sí. informe por lo menos mensual del avance que lleva cada uno. Sí, vale. Yo eso le, le, ¿Cuántos le aconsejaría. ¿Cuántos votos eh, otorga la este, Nosotros somos en total, en total, más de 650 jubilados. ¿En el pero, municipio? En el municipio, todo el municipio. Pero actualmente mi relación de jubilados que asiste normalmente son 253. Ah, está bien, es un ¿sí? Entonces yo creo que, que, que sí podemos hacer un buen trabajo siempre y cuando también nos involucren. Yo con Mari no participé en su campaña porque fue una etapa crisis de mi esposo y no participé. Pero aún así saben del trabajo que hice, es lo que te iba a preguntar, votaste por Mari. Ah, claro, Trabajó sí fue por mi, Mari. fue, fue ver, mi no candidata, problema. porque yo tenía muchas expectativas de ella, pensé que pues por la, la juventud y la, la verborrea y todo eso, pero a la vez de, de, de lengua o sea, nos comemos fiesta. Está del movimiento. Sí. sí pero ahorita ah, yo sí, morenista. así es 100% bueno, es obradorista. Yo lo sé, yo lo sé que nadie es perfecto, pero por lo menos debemos ir balanceando la situación claro, claro. y visualizando a ver dónde está fallando. Y tu relación, sí. perdón, tu sí. relación con la presidenta de, de Moreno estatal. Ni la conozco. ¿No conoce a No la sí, conozco. En la campaña también. Sí, pero ¿cómo te diré? No la conozco en el. De visa, sí, pero así tratable, no. Nunca te ha buscado en el... Para nada, para nada. Y nadie, en todos los que están. O sea, no es que quiero que me den trabajo, porque lo que menos quiero es trabajar. <risa> trabajar. <risa> Solo <Yo>, cobrar. <risa> yo lo que quiero es participar en donde claro, yo claro. les pueda apoyar. Sí, lo, todos los políticos de cualquier nivel de su sangre tiene esa ese ánimo de querer ser parte de, así o sea, participar. Es, así es. Pero, pero yo pues... Hay tiempo, ¿no? Yo estoy tranquila, mejor en mi casita. Me no, no, no, no, ya, se tiene que, ya, ya viene el 2024. Estoy, ahí, no, ahí no cobro nada, pero voy por hobby, me entretengo, ahí participo con mis compañeras. tienen... Incluso tenemos un equipo de grande, cachibol grande. que ahorita está en stand-by por la cuestión de la pandemia y que hicieron domos y no les pusieron para poner red. Entonces, pues no podemos este, practicar tachibol, claro. porque somos Ay, tenemos nuestro equipo de tachibol. Sí, López Obrador hace casi 70 años, fue presidente de la República. ¿Cuántos se quedan? Pues macanea. Venimos acá. ¿Cuántos se quedan? Puede ser presidente. Mira, municipal? si quise participar, no sé si se enteraron. Sí, sí, sí. Yo metí mi solicitud. Es más, me inscribí para participar como candidata a la presidencia. La orden ya y, estaba dada. Y, y, ya, así ¿no? es, ¿no? ya estaba ¿no? la ¿no? candidata ¿no? quien ¿no? iba a ser. Entonces, pues chicles y chocolates yo metí. Maestra, una decoración. Se me hace muy importante de verdad para para no solo para Felipe Carrillo por sí. el Estado y, y, y nuestro México la situación como derecho ambiente del Iste las deficiencias o de las deficiencias que podamos tener al frente del bueno eh, al frente de mi organización no, al frente del Iste como derecho ambiente como como o sea, de sí yo sé que hay muchas deficiencias pero ahorita el, el surtido, por ejemplo, de medicamentos, está sí. mucho mejor que antes. Okay. Nos dan todos los medicamentos que requiere uno como hipertenso, como este, diabético. ¿Cirugías? cirugías también, solo que aquí en Carrillo no tenemos La esos clínica, servicios. Que aquí en en hay que es irnos, pequeña. hay que familiar nada más. Claro. Hay que irnos a Chetumal o Mérida Femilio. y es un peregrinar. Ay, pensé eso no no, no, no, no Sí, sí, sí falta mucho Pero eso tampoco, porque muchos le echan la culpa Es que el gobierno federal El gobierno federal no tiene la varita mágica Para resolver no carajo no Si se puede hacer tres mayas, ¿por qué no se puede hacer eso? Pero el claro, personal que está sí, no. al frente El personal que está al frente Acá, eso, eso. Y además depende del también Ahorita, pues la gobernadora Dice que es morenista, ¿no? Que yo tengo mis dudas. No se le sin ve. embargo, sin no embargo. Pues, ya no ay. va a ser candidato. <risa> no, yo, yo les dije, yo les dije, me gusta la franqueza. Las es, que no te no, sí. no no dije, no te dije. Todos debemos prestar oídos a las expresiones, ¿no? Claro. Las expresiones naturales. ¿Le estoy haciendo bien? ¿Le estoy haciendo mal? ¿Qué puedo tomar de esto? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué me pueden Si no es lo mismo las expresiones de ataque. Político con niña intención ah, y con dolo, solo. a, a cuando no es, lo es lo algo natural que, que, que, que viene viven. de lo que está viviendo sí, y que que lo que siente. Bien, lo está sintiendo, lo está Claro. Ver, pues. Maestra, gracias por venir a esta entrevista No, al contrario, fue un placer La vamos y a invitar nuevamente Cuando gusten, ya saben no no, Vamos a echar me... más grillas A mí no, se me no. contiene vamos a dar otro, o, otro tema Para que no... no claro no, okay, no. Okay, sí. Para la otra te prometemos tener tequila Para bueno, va, que te para... prendas más No tequila, <risa> escalito Escalito, No, ah, mezcal. mezcalito, mezcalito, mezcalito, mezcalito, mezcalito. <risa> no bueno, me Ahí tenemos uno con Tamias, ¿no? a Ah, ver. Sí, sí, sí No bien no, sí, de veras fue un placer Me dio mucho gusto Y gracias Yo le agradezco a Chano Que se acordó que existe el Chayo no ¿Desde hoy cuándo un... estás en la agenda? No te sí, y fue así. un buen día porque hoy no me toca ir a jubilados. Ah, todo, da. Entonces se Hoy no le la pieza en trabajar. ¿Eh? Hoy no le toca trabajar. No, hoy no le to toca trabajar para mi casa. que hay me más que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Gracias, Luciano. Gracias, y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Claro que sí.